Y hola qué tal R ranitas del canal, aquí que uno de dos para ustedes Hoy estamos en una nueva reacción si Chicos, como anteriormente ya he hecho una reacción a um, Kejino Voy a hacer una nueva reacción a un video random que me ha pasado un suscriptor Así que bueno, voy a comenzar a reaccionar Así que espero que les guste Y si les gusta darle like, compartir, suscribirse si no estás suscrito Y poner tu campanita para poder que te notifique cada video que yo suba así que bueno vamos con la reacción bueno comienza la intro Ahí se ve la chica con un chico a ver dice Mike ok el fan vale vale vale eh, que dice Mike el fan no entendí eso, pero bueno Dice, mi querido clima es hasta Mario, vale Dice, le cambié el tono del cabello Dice, mayo ahí está, Raptor Un doctor Dice, Raptor, mayo, dice, Raptor Ah, sí, perdón, dice, doctor, pase Vale, entonces el chico raro Dice, Raptor, dice, hola, cuánto tiempo No sé quién será el que tiene los signos Bueno, dice, una hora después Dice, señor Raptor, pase Vale, Raptor se va con el enfermero en, el, en un cuarto del hospital Vale Hay una buena noticia para usted ¿Y cuál es esa buena noticia? A ver, ¿qué, qué le prepara? ¡Hala! ¡Tiene hijos! ¡No! ¡Tiene hijos con Esparta, el Raptor! ¡Y son dos! Hola, ¡Mira cómo se tiran al suelo! ¡Ostras, el amor! ¡Rumba del cor. A ver ¡Oh! ¿Qué es esto? Están bañándose juntos. Hala, dice con el flescato 7 W. Oh no, estoy que susurrarlo. ¡Ah! Con Espartor, a ver qué pasa con Espartor después de, de, del hospital, vale. Están en el taxi, llegaron a la casa. Ok. dice en el cuarto de Esparta y Raptor. Vamos a ver qué pasa. A ver, ¿o oh, se acuestan? Bueno, están durmiendo junticos Dice, ¡SORPRESA! A ver qué sorpresa nos tiene Señor, ya puede pasar señor? Ah, es, Víctor. Víctor. es Okay, En el cuarto del hospital Seguido el trampo Hola, ¿Mayo con un hijo? Espérate O sea que todos los compas tienen hijos Bueno, casi todos, Porque el musicato con flex Como que estaban apenas en proceso, ¿No? Pero wow, esta reacción sí fue algo extraña, de verdad, pues, me me gustó, me gustó, me gustó así como terminaban amoroso las personas, bueno, los compas, y bueno, tener una familia, pues, pareció muy raro la familia, porque hombre y hombre, no sé, ya hoy, pero bueno... Bueno, ya que se va a hacer Bueno ranitas, espero que les haya gustado mucho El video de hoy, así que Como ya he dicho en un principio, si te gustó Dale al like, comenta Comparte con tus amigos, familiares Perro, gato, con el que quieras También si no estás suscrito y quieres Ser parte de este Montón de ranitas Pues suscríbete y dale a la campanita para que te notifique lo que publique en la comunidad. Y los vídeos que vaya así como subiendo también, ¿vale? Así que, sin nada más que decir, nos vemos hasta el siguiente vídeo ¡Adiós!